Hola. Bienvenido a este tutorial acerca de las normas APA en su tercera edición. Vamos a centrarnos en el formato y estructura del escrito según el manual de la tercera edición de las normas APA. El tipo de letra preferido es Times New Roman, tamaño 12. Utilizar un tipo y tamaño de letra uniforme aumenta la legibilidad de tu escrito. En lo que respecta al título, el mismo debe estar centrado. Con la letra inicial en mayúscula. Se recomienda que el mismo no tenga más de 12 palabras y que indiquen con claridad el tema abordado. Para organizar las ideas, la redacción del trabajo requiere el uso de encabezados y subencabezados para destacar la información de forma jerárquica. La forma de organizar las ideas de acuerdo con los encabezados es la que puede apreciarse en el recuadro. La misma cuenta con un encabezado principal y hasta un máximo de cuatro subencabezados. En referencia al párrafo, debe utilizarse un interlineado doble en el texto y, asimismo, un interlineado doble entre los títulos encabezados y el texto. El interlineado de 1,5 queda restringido a tablas y figuras. Además, en la primera línea, es decir, al comienzo de cada párrafo, debe utilizarse una sangría de 1,27 centímetros. Respecto a la estructura de los trabajos, la misma lleva, en primera instancia, una portadilla, la cual incluye cinco elementos, el título, la cornisa, el pie de autor, la afiliación institucional y la nota del autor. La portadilla debe identificarse con el número de página 1, y las siguientes páginas poseerán los números consecutivos. Luego de la portadilla, está el resumen el cual comienza en una hoja aparte con numeración de página 2. El texto sigue luego de resumen, comenzando en una hoja aparte con numeración de página 3. Tanto las referencias como las tablas, ambas deben comenzar en una hoja aparte. Respecto a las figuras, cada una de ellas también debe comenzar en una hoja aparte, incluyendo al pie la página del trabajo donde ésta aparece. Si se utilizan apéndices, entonces, también, cada uno de ellos debe comenzar en una hoja aparte. En lo referido al uso de cursivas, las mismas quedan restringidas a la siguiente lista. Por ejemplo, títulos de libros, publicaciones periódicas, películas, videos, programas de TV y cortometrajes. Además, para géneros, especies y variedades. Introducción de un nuevo término o palabra, es decir, un neologismo.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 bueno, regular o malo, deberán ir en cursiva. Para más información acerca de las normas APA, te invito a ver el siguiente video.